Iniciamos sección dentro de Reviews Express, y es que de vez en cuando os iré enseñando algún que otro autor o trabajo que merezca la pena ser reseñado. Hoy comenzamos con un autor hentai que se caracteriza no solo por hacer un buen y abundante uso del humor en sus obras, sino que también tiene algunos trabajos comerciales que deberíais conocer. Estamos hablando de Isutoshi. Isutoshi, también conocido con el seudónimo de su círculo dojin, Gerumaru, o Maruchu Seisaku. Es un autor cuya carrera comenzó hace la frialera de 28 años, en 1994, y cuya característica principal es que en todos sus trabajos, el humor, el erotismo y el desarrollo de personajes está muy presente. Su obra más famosa es Slut Girl, de 1999, ¿Qué años tras su finalización, concretamente en el año 2003, vería una reimpresión, agregándole un nuevo capítulo y un final mucho más satisfactorio para nuestros protagonistas. Todo esto bajo el título de Slut Girl plus Alpha. Se ve que se le olvidó la coletilla de Turbo. Como ya he mencionado, si bien Isutoshi es un autor gentai, es muy dado usar el sentido del humor en todos sus trabajos. Prueba de ello son obras como High School Planet Prowler, de 1999, Ten the Freeze, del 2002, o incluso Aiki, del 2005. Un shonen de artes marciales que quizá pueda ser la obra más seria del autor, a pesar de contar con múltiples gags y situaciones cómicas. En el terreno de los dojinsis ha parodiado desde videojuegos como Street Fighter a la saga de Sakura Wars, y también se atrevió con Evangelion, del que sacó dos divertidísimos dojin bajo el título de EVA, Renge Version. De estas otras obras hablaremos en su momento, pues hoy os quiero presentar un pequeño one-shot que hizo para celebrar los 15 años de la revista Young Comic, Mysterious Police Thief o las misteriosas policías ladronas. Aquí conoceremos al detective Doteyama, de, de la prefectura de Kanagawa, quien lleva un tiempo detrás de las misteriosas policías ladronas, un dúo de delincuentes con una estética muy parecida a la del Gran Saiyaman de Dragon Ball Z que van cometiendo crímenes de manera aleatoria, como protesta a un sistema político y judicial cada vez más corrupto. Si os suena un poco la premisa es porque en 1997 Koshi Rikudo denunció cierta corrupción política en Japón a través de su manga, Excel Saga, y se ve que para el 2004 las cosas no habían cambiado mucho, puesto que nuestras misteriosas ladronas roban por la misma razón, la corrupción. El caso es que aunque Doteyama las sigue muy de cerca, nunca logra atraparlas. Igual es porque sus métodos de convencerlas no son todo lo efectivos que deberían, y el manga empieza con el dúo escapando, una vez más, ante nuestro demacrado detective. Tras la huida, la siguiente escena nos lleva hasta la comisaría de Otogawa, donde trabaja Doteyama, y las misteriosas policías ladronas, ya que son sus compañeras. Esto lo sabemos nosotros como lectores, que somos observadores y buenos fisionomistas. Pero como en este one shot impera la regla Superman, que dice que cualquier persona con máscara, antifaz o gafas, aunque sea tu compañero de trabajo y lo veas todos los días sin ellas, es completamente reconocible ante todo y todos, pues lo te llama no se cosca de quiénes son y se deja interrogar sobre el avance de su investigación que por la pinta que tiene nuestro detective, podríamos decir que el caso le está costando la vida. Así que nuestras protagonistas, que no tienen nombre, pero que la mayor de ellas me daré la libertad de llamarla Koyuki, ya que es extremadamente parecida físicamente a la sucedida en Tente Freeze, se pegarán durante todo el día a nuestro detective, a fin de saber hasta qué punto está enterado de sus actividades delictivas. Y así se enteran de que Doteyama cree que el próximo golpe de las ladronas será en la compañía farmacéutica Sanko, en la ciudad de Sasada. Esa misma noche y al más puro estilo Lupin, pero el original, el de Maurice Leblanc. Koyuki y su hermana atacan, en efecto, la farmacéutica Sanko, y cuando se disponían a dejar el lugar, a la vuelta de la esquina se encuentran bañadas en un extraño líquido. Y es que Doteyama las estaba esperando desde hacía un rato para incapacitarlas. Koyuki se queja de que hay que ser muy ruin como para atacarlas con aguas residuales, por el olor, pero Doteyama les dice que no, que es un líquido esterilizado. Aunque dicho compuesto no es del todo inocuo, y nuestras ladronas comienzan a sentir sus efectos paulatinamente. Primero un intenso calor por todo el cuerpo, a lo que la hermana menor pregunta si no será un afrodisíaco lo cual sería muy cliché. Pero toda duda se disipa cuando ambas ladronas se tiran al suelo, presas de un picor insoportable. Y es que nuestro querido detective les ha aplicado un poderoso urticante, que por las reacciones de ambas es un pelín incómodo. Pero nuestras amigas no se van a quedar rascándose como locas, así que tras unos segundos atacan a Doteyama, que pasa a comprobar en sus propias carnes cómo defectivo es el compuesto. Tras ver lo molesto que es, decide revelarles el método para poder descansar tranquilos, quitándoselo con agua. Así que los tres van arrastrándose cual zombie hasta las duchas más cercanas, a fin de deshacerse de semejante tortura. Y aquí he de hacer un pequeño paréntesis, ya que aún no me explico cómo un laboratorio farmacéutico puede tener duchas normales, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que se lleva a cabo y las enormes medidas de seguridad que han de tener no me hago la idea de tener a los empleados dándose duchas comunes, que no sean descontaminantes, quiero decir. Pero en fin, estas son las dudas que no me dejan dormir por las noches, como bien dice el meme. Con lo que no contaba Doteyama Llama es con ver la auténtica identidad de sus némesis, ya que Koyuki se quita la máscara. Y es cuando nuestro avispado detective se entera de quién es, con su tapadera descubierta a nuestra amiga de lo favorita, solo le queda una cosa por hacer con el detective. Trabajárselo para ponerlo de su parte. Así que entre ella y su hermana consiguen que el incansable detective caiga en sus redes. La siguiente escena nos muestra cómo la situación para nuestras ladronas no ha hecho más que empeorar. Pues ahora, además de seguir teniendo a toda la comisaría tras ellas, tienen a Dote Llama ayudándolas en sus golpes. Si bien no es el mejor trabajo de Isutoshi, sí que sirve para hacernos una pequeña idea de cómo maneja el autor el humor y las situaciones embarazosas que los personajes viven. En el terreno del dibujo, Isutoshi hace gala de un dibujo muy noventero, con un diseño de personajes muy realista y acorde con la época, finales de los 90 e inicios del 2000. Pero si tuviéramos que achacarle un error, este sería, sin duda, el reciclaje de personajes que hace ya que es tan palpable entre obras, que bien podríamos decir que estamos ante un universo compartido en cuanto a diseños. Ejemplos de esto lo tenemos en la protagonista de Las misteriosas Policías Ladronas, que comparte diseño con la Kuyuki de Tender Freeze. y lo mismo le pasa al protagonista de Tender y Aiki, por lo que podríamos decir que en este aspecto, Izutoshi sigue la máxima de si funciona, no lo arregles. En fin, si buscáis un autor que lo mismo os haga un hentai con humor. Que un shonen de artes marciales con Echi y comedia, y Sutoshi es vuestro autor.